Vamos a ver quién más quiere jugar. Le vamos a darle, onda, vamos, a darle. Vamos a ver quién más quiere jugar. Mm. Y vamos a darle, onda, vamos a darle. ¿Qué onda? Ya estamos. En Facebook también, sale, sale Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Buen hombre, ¿cómo ha estado? David, espera, mira, mira, ahí, ahí está, ahí, dátelo con con migadito que se llama Adrián. Eh, Adrián, ya ya salió, ya salió un PVP. ¿Cómo ves, tú David? Te lo quiero dar con Adrián, Adrián es un duro. Ahí comenta en el chat. Ahí comenta tú David si te lo quieres dar con Adrián Yo estoy bien tronco Ok, dice Adrián que sí Que sí se hace ¿Cómo ves David? Ahí comenta si, si quieres armar un PvP con, con este Adrián Ahí comenta para, para hacer el PvP Insano de dioses. Si sí, yo lo voy a espectar, claro, como cómo, cómo ves. Así, de yo especteo. Deja nomás. Acabo esta, te, te arma la salita. Y ya los invito a ti y a este. O sea, tú me invitas a mí, yo invito a Adrián. Sirve que Adrián se va metiendo al, al celular. En lo que nosotros terminamos esta partida. Tú vas, cre tú vas creando la salita y pues ya sean ustedes dos pvps. Porque yo la verdad pues nada ni, ni para que gaste la sala conmigo porque yo no la armo. O sea, armar la sala, pues es para que cheques tu nivel, ¿va? pero pues contra alguien que no la arma, pues nunca vas a checar tu nivel de verdad. Vaya, nunca vas a mejorar. Yo soy más de clasificatoria, me gusta más a mí la clasificatoria. Hola oh, 2! Hola chiquis. Si sí, no me no pasa nada chiquis. Aquí andamos dándole duro y macizo. Aquí comenta la chiquis que se queda dormida. No me no pasa nada aquí estamos. No pasa nada oiga, Te súbase. Te subes al taxi. Vamos a poner una mochilita no, no tengo nada de moneditas Nada, pero lo bueno es Que la chiquilla está aquí okay, Vamos a por una mochila Porque no... Ya no entró nada aquí. Y no tengo ni monedas. ¿Hay aquí una mochila. Excelente, con su pollo. poderosa acá qué banda pues aquí ya, ya se armó el pvp y ahí pelea aquí en la casa en la casa del boxeo mi compa jorge contra mi compadre a dar un pvp amistoso va 100% amistoso aquí todos somos amigos En lo que nosotros sacamos esta partidita ahí para que vayan haciendo sus palomitas vayan por sus papitas que ahorita va a haber pvp en la casa Va a haber PVP, señores. Ahorita en la casa va a haber PVP. Se van a pelear mis tíos por los terrenos. Ok, ya, ya comentó David que ya se hizo el guis, ya se hizo. Ok, comenta Adrián que ya se va a ir a entrenar un ratito. Sí, Adrián, tú vas a entrenar, pero no te pierdas el directo pues, para poderte invitar. Ya sabes, el mote cero tóxico, sí, nomás todos somos amigos aquí. El mote cero tóxico, nomás de corazoncito. Sí, como de que no, ya, ya le comenté a Adrián que es amistoso todo, aquí somos puros amigos. Aquí es 100% amistoso, nada de mote tóxico. El que haga el mote tóxico ya no juega la siguiente vez, así de simple. Se penaliza. Okay, sí ya jorge ya comentó este adrián que es que 100% amistoso como debe de ser los todo debe ser aquí amistoso nada de problemas. Ok vamos a darle banda ya ya faltan ya somos 21 19 20, 21 si ya no nos faltan 19 ok jorge por medio vayan compartiendo ahí en el vayan compartiendo el stream para que más gente los pueda ver y pues simplemente ustedes van a a dar lo mejor de sí. Porque hay casa de... En la casa de boxeos hay bronca. Ah, Jorge Dice, dice Adrián que si con escopeta o con MP Ahí, ¿tú con qué juegas? Con, ¿Cómo la van a jugar? ¿Con MP o con escopeta? Nada, hombre Ah, no pasa nada, no pasa nada Fúgate Alex, fúgate, fúgate, fúgate, no los enfrentes. Ok, Adrián, dice que solo escopeta. Bueno, bueno, tú David, ya si quieres verla creando y ahorita me invitas. Ya te tengo agregado, pregunta. Mándeme tu ID para que, para agregarte. ok ok nosotros ya estamos saliendo aquí de la de esta ok pásamela para agregarte ok aquí ya me están agregando la, la ID ¿Pero agregando de una? Okay. aquí estamos esperando el ID, Alex mete al al WhatsApp Okay, Okay, ya ve me imitando o mándame la ID. ¿Qué banda Va a haber peor ahorita. Ok, mándenme a observar Ok, ya cuando quieran, ya están los dos Ok banda, pues aquí bienvenidos a la al PP de David y Adrián Espero que se den chido, va a ser 100% amistoso, va a ser 00% tóxico Espero que les guste Ahora sí ya a la hora que, a la hora que ustedes quieran, David ya estamos listos, Ok, ahí está ya, vamos a darle banda, vamos a darle un poquito a los dos Ok, está David. Conta Adrián. Vamos a ver el outfit. De, vamos a empezar con David, que es el que puso la salaba. Trae un outfit chévere. Vamos a ver Adrián. Ok, ya. Ya se dieron, ya se dieron con Tocho, con Toño, Pepe, Luis. Vámonos ya va empezando el pepe ya va empezando el Pepe, ¿ok banda? Adrián empieza disparando, dispara uno, dispara dos, ¿ok? 90, 90, vamos a ver a Adrián. vamos a ver a este David, uy le dan, le ha dar otro, up Pared, pared acostada El Adrián 90 Ok ahí está, David, ahí está David de espalda Vamos a ver cómo le están dando uy Adrián si sí un, sí un cabecero oh fue su si vieron eso Ahí están curando. Sí, cuídense, cuérdense para que dure más el PvP. Uy. Sale banda. Ok, banda, el que, el que gane es el que va a espectear, así debe ser, eh. Uy, ahí ganó Adrián. Y se lo llevó! Bueno banda, pues como ganó Adrián, hay que espectar a Adrián. Ok, Adrián saca la escopeta Ah, ok, pues si, sí, no, no completa la Ok, vamos, vamos, vamos Ok, van al centro del área Van a darse un PVP ¿Cómo estuvo eso? Eso fue un super headshot. Okay, aquí para, para ir que checando, Adrián juega en celular se más que este David también ok Adrián está sacando los los movimientos insánicos ok cuando aprendan se compartiendo compartiendo Uy, ahí se llevó uno rojo. Está curando Adrián. Va por izquierda, va por izquierda. Se cubre muy bien. Derecha, izquierda, se cubre, se cubre. Disparo, disparo. Uy, se llevó 40. Ahí vamos a darle. Vamos. Uy, aquí. Eso fue un head en todas las nueces ¿Qué banda? Ahí está Adrián Muy buenas las paredes agachadas Por izquierda Y Adrián no se lo lleva ¿Qué banda? Siguen se emprendiendo aquí en el PVP ¿Qué banda? avanzarle, avanzarle, darle, banda vamos, vamos David Dale candela, dale candela David Préndete, saca los insanos ¿Qué va Adrián? Uh, Adrián se lo firma Ya saben, es 100% Bienvenido John al PVP Bienvenido, se están, están dando este Adrián y, y David PVP mi gallito Adrián Contra un seguidor de la página Ahí vayan poniendo notif en el chat Qué okay, banda Gracias John por tu notifi ya no te vas a perder ningún like ¿Qué okay, banda Adrián se está aprendiendo, vamos a ver cómo se está aprendiendo Uh lo firmaron a David Okay, Adrián juega en celular, no sé no sé en qué juega David. ¿Qué van a estar aprendiendo esto se está aprendiendo? Ok, ahí comenta John Que también David es de celular Excelente, buena información Entonces, Son de, dos de celular contra celular Ahí están insanos Se está poniendo insano esto Uff, no puede ser Adrián lo firmó Bien machito Que van a aprender, prenderse aprende, compartiendo, todos compartiendo. Vayan compartiendo el, el, el en vivo para que se estén prendiendo todo el mundo. Uy, falló uno, falla dos. Por izquierda, sale. Muy, muchas gracias chiquis. Eres la mejor. Eso me ayuda bastante. Uy, ahí le di un head. Uy, uh, ese uno muy bueno, Adrián. Adrián se cura. Sale, vamos a darle. Vamos, David, pon los insanos, pon los insanos, David. Uy, uh. David, ay, pues por poquito, ¿eh? cuánto quedó Adrián? No, por poquito David se llevaba a Adrián. Ahí bienvenidos, a, ahí... Buenas noches a todos los que están llegando, banda. Está un PVP da David contra Adrián, Adrián contra David. 100% amistoso, cero tóxico. Qué banda, pues ya la definitiva. Si gana David está con vida, si no pues ya sería la última. Ahí, ahí comenta Chiquis que cuántos van, van 6-0. Favor Adrián. Vamos David, prende te saca los cinsanos. Uy, y un rojo, todo rojo. David ya está, ya está aprendiendo, David, se está aprendiendo. Vamos, David, tú puedes. Dale, dale, dale. Acuérdense, nunca se confíen, nunca se confíen. Siempre peleen contra todo y con todo. El que se confía pierde. Así de simple. Oh, David, dale, dale David. Oh. Se llevó Se en el pecho y de Socorre, corre David corre, corre, corre. Ah. Bueno señores Pues ya Se acabó todo muy bueno, todo muy bueno Ok, le ponemos GG Muy buen jugado los dos. Okay, aquí dice este David que otra... Bueno, van, van, por la van por la revancha, no, van por la revancha. ¿Qué hacen Ok, aquí comenta John. Yo me daría un PP contra el Adrián, pero no tengo salas. No pasa nada el, eh, pues el jueves dan salas. Si estás en un, si estás ahí en algún. en, en algún clan. Ok, la primera siempre es a los dos Y según como vaya, el que va ganando, pues ahí se va especteando, va Ok, Adrián comenta que con puños, con puños Ok, sí, Don John. El jueves aquí andamos en directo macizo, prendido. Para que te des pepe contra mi gallito Adrián. Hoy nomás, si te están dando a puño los dos. Puñito, puñito limpio. Y Jesús pues, ganó, ganó David. Bueno, pues la siguiente. La siguiente se va con David. Y así sucesivamente. Quien vaya perdiendo, pues quien vaya ganando, se va el. Ahí lo vamos mirando. Así comenta, chicas, que los miércoles son de placas. Así es. Para que los jueves se hagan un PvP contra Adrián. Okay, está aprendiendo, está aprendiendo. No, pues no sé, John. Pero pues igual, todos los jueves, los miércoles es de hacer placas y los jueves hacemos las alas. Ok, David anda insano, David anda insano. Dejen su like para que se prenda David. Uf, todo rojo, todo rojo. Uy, muy buena esa pared, muy buena. Ok, van para zona, van para la zona, van para la zona, van para la zona. Ahí David se llevó uno Ahí lo marcó este de Adrián Vamos a ver cómo se resuelve la recta final Uy, David ya está prendiendo de un, de un rojo, de un rojo Uy, muy buena pared Por la parte de Adrián Ahí están dándose los dos Y Adrián se lo llevó Muy buen cierre, muy buen cierre Ok, banda, como Adrián ganó Pues para Adrián se va la la siguiente. ok, Adrián, ¿sí se repara el, el chaleco y el casco. Vamos a darle, vamos a darle, banda Que se prendan, que se prenda, Adrián Van empatados, van 1-1 uno, uno. Ok, Adrián está sacando los movimientos Insánicos Uy, también la vida está prendiendo David se está prendiendo Uf, lo está le, lo tomó por sorpresa, vi a Adrián. Uh Adrián dio un torrojo. Ok, Adrián, Adrián, vamos a darle a Adrián. No, Adrián ganó, le voló la cabeza a David Ok, Adrián, estás corriendo para el área. ¿Alguien eh, está aprendiendo? ¿Alguien está aprendiendo? ¿Y vamos a darle, anda? Uf, él le salió de la nada, le salió David. Adrián está disparando. Ahí le dio un rojo en el aire. Está cerrando la zona, está cerrando la zona y Adrián se lo firma, se lo lleva. ¿Qué okay, banda? Ahí está aprendiendo Adrián. ¿Qué okay, onda? Vamos a ver cómo cómo resuelven, cómo resuelven ahorita. banda banda está pidiendo Adrián con MP40. Vamos a ver cómo a ver con qué, con qué está jugando con MP40 también. Pues su parecita. Uh, le está dando estando ya puso su pared. Pared agachada. Ya está prendiendo David, está prendiendo David. Uy, por poquito se lo lleva Ok, se cura No, David, no, no, no dejes de atacar Le he dado más que está bugueado. Onda? vamos a darle. Uh, se lo llevó david se lo llevó adrián perdón perdón ok ya van 4-1 ya hay que dejarle unos likes para que el david se pueda prender saque los movimientos insanos se han de prender para que se prenda la sala para que se prendan se prendan Ok, banda, todo el que quiera darse contra mi gallito Adrián, ponga la sala y, y, ahorita mem, y ahorita mismo la ponemos. Le damos. Ay, comentó Vanessa Torres que mañana es su cumpleaños. Pues muchas felicidades desde ahorita, Vanessa, que te la pases muy bien en compañía de todos tus seres queridos. Ya el el juego nos los tres pasteles aquí el stream con coca, en eh, no te creas. <risa> okay, Adrián ya va cinco uno. Estuvo bueno ese headshot, buenísimo. Qué, okay, Adrián se ¿sí quedó parado. Que okay, ya regresó, ya regresó Adrián, ya reconectó. Anda, Adrián va ganando 6-1 ya vamos a ver cómo va, cómo, cómo va, cómo resuelve David para que David se aprenda en el stream. Ok David, saca los momentos insanos, prendete en esta noche. ¿Qué banda? ya llevamos 33 compartidas, y podemos llegar a 35 Me ayudarían bastante banda Ok David, vamos a aprender, para que se aprenda David una 30, A llegar a 35 compartidas Uh, David. Le dio un head. Le dio varios heads. Le dio varios Rogelios. Qué banda la ella está aprendiendo. ¿Cómo va Adrián? Adrián sacó una Woody Baker. La Woody Baker conocido conocida mejor. y esta, uh, un rojito muy buena, muy buena banda pues ya se acabó el pvp por hoy por ahora no sé si alguien quiere poner sala para un pvp contra Andrea alguien me escribe en los comentarios ok vamos a reclamar esto ok código código código de equipo es Código de equipo, código de equipo, okay, sale du. ok banda vamos a darle ¿cuánto okay listo Adrián? ok Adrián ya, ya se va a retirar ok banda pues vamos a darle de uno vamos a ver qué es esto aquí voy a obtener todo este rollo banda, vamos a ver qué más tenemos aquí hasta haciendo la reclamación aire ah, me salió un gorrito extra excelente Banda, okay, Banda, vamos a darle, estamos en dos. Anda, vamos a ponerla aquí, ok, Okay, okay, bueno, anda, pues vamos a darle en solo. Que okay, comenta Adrián. Ok, pues vamos a darle banda. Vamos a poner unos talquitos en los dedos para que resbale bien. Este talquito que me lo enviaron mis primos colombianos. ¿Qué banda? Vamos a darle banda? Ahí comenta Adrián que si active la macro Nada me dirían ya, qui ya quisiera tener una buena computadora no andar jugando en el celular <ríe> Ok comenta Chiquis que tiene sueño ¿Por qué Chiquis no, no dormiste bien en la tarde? o Ahí comenta por qué tienes sueño Chiquis no, de hecho, yo hoy me levanté desde las 4 de la mañana que fui a trabajar, y no he dormido nada. Pero pues todavía no traigo sueño, es lo, es lo bueno o es lo malo, todavía no traigo sueño. Vamos a banda de una... Se me hace que podemos llegar ahí y no por tirolesa. Ok, comenta chiquis que no ha dormido, que no pudo dormir. ¿Por qué chiquis? ¿Por qué no dormiste? Les comenta, comenta. Yo hoy me levanté a las 4 de la mañana. Pero porque fui a trabajar. <ríe> Ok, comenta chiquis que se quedó viendo una serie Ay, que arriba de la palmera Ah, bueno, lo bueno es que no me mataron ¿Cuál chiquis? ¿Cuál recomiendas aquí al chat? ¿Cuál serie estuviste viendo? ¿Qué banda? Pues no nos han visto a nadie Tenemos suerte Vamos a lotear de una. Mientras que Chique nos comenta cuál serie estaba viendo. A mí me gusta. Bueno, yo ya terminé de ver la serie de Breaking Bad. Me gustó mucho. Ahorita la que de repente me pongo a ver Es la de los expedientes Secretos X Ahí, ahí hablan de todo Ahí <risa> Comenta chiquis que no sabe Cómo se llama que estaba en chino <risa> Qué mandamos vamos a buscar? vamos a seguir buscando <risa> ok, se escuchó alguien yo con chaleco de papel ok, como no se nota, vamos a buscar altura Banda? Ah, no puede ser, como no le fallé Super F, porque no lo pude matar No, no eres la única, estás, el stream es exclusivamente para ti. <risa> e Era la exclusividad. ¿Qué banda? Vamos a movernos a buscar a más altura. No sé dónde está este compañero. Okay. Tú, chiqui, si quieres descargar la aplicación de bulla, también estoy por ahí. Hay más gente. O sea, tú me estás viendo en Facebook, pero si quieres descargar la aplicación de bulla, yo también. Ok, comenta Comenta Chiquis que andaba planeando la fiesta de su papá que, que le quiere hacer una fiesta grande con todo lo que le gusta Excelente Chiquis, esa es la buena acción Créeme que tu papá se va a sentir muy bien Y pues y tienes hermanos para que pues la entre varios la organicen. Okay. Sí, ok, aquí comenta Vanessa que mañana es su cumpleaños. No, pues aquí el, pues muchas felicidades a Vanessa por adelantado. Que se la pase muy bien. ¿Cuántos años cumples, Vanessa? Claro, más se puede saber. Ok, <risa> comenta, chicas, que sí. Que sí va a planear una super fiestota a su papá. Bueno, aquí, pues donde soy yo, pues yo soy acá en Monterrey, y lo que siempre se, se acostumbra en los cumpleaños de los papás es carne asada, cheve, pero como mi papá no toma, pues pura carnita asada, ¿Qué y lo que se toma en la cheve, Y lo que pues si con mi papá no toma, pues nosotros sí tomamos. Nosotros mis hermanos y yo tomamos por mi papá. Ok, comenta esta Vanessa que quiere jugar clasificatoria en duelo de escuadra. Ok, pues vamos a darle. Vamos a darle banda a las a las de clasificatorias. ¿Qué banda? Y bueno, vamos a darle por aquí a cuál la primera zona nos pega. Y vamos a tirar la espada para jugar más rapidón. Ok, comenta, comenta, ah cañón, espérame, espérame, vamos, ah, como voy a? a, pie, ahí comenta chiquis que, a ver, déjame le bajo aquí, que a mi papá le tendría que tener una fábrica, eso sí le compré mucha cervezas y botella de tequila y muchas cosas. Oh, me, estaban, ¿eh? me estaban espaldeando un machín. No, si sí, acá en el norte, pues más de cheve Chevy carne asada. Vámonos, no hay de otra. ¿Qué onda? Vamos a ver si no me matan el que me está espaldeando. Vamos a salir de su rango. Aunque ya, soy ni, ya estoy top 13, ya con eso ya subo puntos. Ok, ya, ya lo ha toda la zona. ¿Y cuántos, cu, cu, chiquis? Si comenta cuántos años cumple tu papá. único malo que a mi papá el día del padre no le gusta tomar a mi papá pero pues no se preocupe porque no se preocupa porque nosotros... nuestros ah, 35 años no está bien chiquis está en la mera flor de la juventud pues no, no hay nada bueno por aquí viene una tienda no aquí no está la tienda está muy joven tu papá así es no está ni, ni joven ni viejo está en la edad está en la edad exacta ¿Qué banda? ¿Dónde están estos vatos? Estos huercos. Vamos para la, vamos para la zona mejor. ¿Qué okay, banda? Ya estamos en top 10. Top 10. Ya si muero no pierdo puntos Se pasaron de lanza eh. Vámonos ¿Qué onda Adrián? ¡Conéctate para jugar! ¡Duelos de escuadra! Pues... ok Ya sé, Super F para... Si, sí, no importa, no pasa nada, como quiera, sume puntos, no perdí Darle. Ya sea Adrián Super F ok a ver a ver si me están pidiendo los, los los los comentarios A ver si se arma de poder quedarme en tu casa el sábado Domingo ok si sí, Adrián aquí estamos para hacer directos Ok Super F crack Sí ya sé, Super F ok, bueno, a todos los de Facebook los invito a, a que se descarguen la aplicación de Buya y me vengan a mirar acá en Buya acá en Buya hay eventos de que mira un stream y gana diamantes y, y pues a mí, al parecer, a mí es mejor que me miren a mí me gusta más Buya que Facebook ¿Qué onda? Vamos a darle onda? vamos a prendernos. Ah, pues... Super F nos salió por todos por todos. Sí, que se, que se descarguen la, la aplicación de Bulla, ahí está en está en la aplicación de de android y de, de iphone ahí para que me sigan ahí me buscan salgo con como admer87 o si pueden o si ponen el número 51, 61 516198 este sería lo mejor para que me sigan desde Buya. Ahí si sí, en Buya tienen ahí pueden registrar su cuenta de de Free Fire para que les lleguen los diamantes directamente a sus a sus a sus cuentas, ¿va? Ok, a ver, ¿qué comentan? Ok, comenta Adrián que estoy en mi casa si ¿Sí es Adrián? ¿Estoy en mi casa? Ah, me mataron, no pasa nada ¿Qué onda, Gonzalo? Pues ¿Qué onda, Sale, ¿Qué onda, Gonzalo? onda, ¿Qué onda, ¿Qué ¿Qué gente? A tu casa vos. Ah, me mataron Me mandaron a mimir No pasa nada, amiga súbase Ahí todos los que están en Facebook, va si sí, me pueden seguir por Buya, están en la aplicación en Buya. Ahí está en el Play Store. ¿Qué onda vamos a darle? Que nos están disparando, que okay, le dio uno headshot para que se educaran. Uy, pues sentó la cabezota, me, me la detonaron. ¿Qué onda, vamos a darle, ¿Dónde vamos a darle en agüiten? Vamos a darle, banda, vamos a darle, si ¿Sí se puede ganar, si sí, sí se puede ganar. Andamos sí, a darle vamos a darle Dale, dale, dale, de una, de una Dale, Vanessa, dale, Vanessa Anda, vamos a poner a cargar el celular un ratito en lo que inicia Vamos a levantar. Vamos a levantar, vamos a darle. Super F, Super F Si, ¿Sale onda? No sé, Witten, si vamos a ganar, si podemos ganar cachete se lo dejó roja, rojo <ríe> Le pegó en todo el cachete, cracks ¿Qué vendemos, a hacerle? Ah, cumpliendo un casco Que van a ver si no nos granada banda. Unos buenos granadazos. Ah, no lo puede matar. ¿Qué onda, sale se puede ganar? sale onda, vamos a darle, se puede ganar, se puede ganar las remontadas son más tristes cuando vamos perdiendo Voy a bajar. ¿Qué onda? ¿Vamos a darle la onda? la última y nos vamos a buscar banda Así la... vamos a ganar la banda, vamos a ganarla Se puede, se puede, banda Vamos a remontarla, banda, Vamos a remontarla. Ok, vamos a comprar nuevos botiquines. Leyel yo, bienvenido. vamos a despectar a mi compa Dani Buenísimo eso, buenísimo. ¿Qué onda vamos a darle? Casquito. ¿Qué onda vamos a darle onda? No sale de... onda. no tengo nada de larga banda, no tengo nada de larga ¿Qué banda? ¿Se puede? ¿Se puede votar? Se puede hacer la remontación. Gracias, Jair, gracias Yair. Ya sé, cuando remontamos perdiendo, es más, está más triste. sea por el bulla por el bulla bueno, vamos a aprendernos ah, estos cochinotes in the chat. Pero en el chat, banda su perf en el chat. acá no le andamos a le ¿Hacer a a ver quién se quiere unir Así ah, Yayo contra quién quiere ser PvP Ahí comenta, comenta Ok chat, ya, ya escucharon este ya yo quiere poner un PvP ser PvP? Pero dos contra todos ¿ok? 4 Cuatro versus cuatro Ah, pues como tú quieras. Tú dime a qué horas y ahorita lo hacemos. Ok, déjalo más. Vamos a darle a esta y ahorita y ahorita en lo que la vas creando, pues ya, para que todos entren ahí a jugar. Sí, yo ahorita acabando esta jugada, oh, ya la haces y ya me invitas y ya quiere entrar ahí en el chat. ¿Qué onda? ¿Qué banda? vamos a empezarnos a mover vamos a ver cómo se resuelve este este Daniel ok, vamos a poner una diesel que banda sale? Vamos a ganarla, vamos a ganarla está compadre ok dice comenta chicas, que va a ir a la tienda si sí, es que, así estos pueden jugar aquí para que te a meter, para que te metas a la sala ¿Qué banda vamos a ganarla vamos a ganarla voy voy cuando voy qué banda vamos a darle onda ¿Qué onda? donde onda. Vamos a ver por no se escucha la música. La ya la ganamos, banda. ¿Qué banda? Vamos a ganar la banda. que okay, no, me, no me he curado Ok, si ¿sí Adrián para que te vas conectando va a haber una sala de 4 contra 4 amistosa por diversión avíntate avíntate avíntate ah, está, está adentro, no me he dado cuenta eh, comenta Adrián que se terminó de bañar sí, para que no fuese los pvp sucios Va a, ser, va a ser una sala amistosa Uy, muy mala, muy mala, muy mala Me voy curando, me voy curando chat Me voy curando Ok chat, vamos a el chat Uy, no, me lo quedo con ganas pasa nada que ya la ganamos, ya la ganamos ¿Qué sí, onda? ¿Vamos a ganar Falta una Si sí se puede, si sí se puede si sí se puede, si sí se puede hoy oh, en especial comprar todo porque okay, aquí me regaló un arma así sido Vamos a darle onda, vamos a ganarle ¿Qué onda? ¿Qué va a entrar a la sala? A ¿La sala? Ok, van a esperar a Adrián. ¿Sabes Adrián? ¿Te mucho? Esta, esta sala no es mía, me invitaron más, ¿no? por eso yo no puedo invitar. Es que el Adrián no a sea, ver si puedo invitar a alguien? virus Ah, ya le iniciaron. ¿Contra quién voy? Qué vamos a leer Luz? Sale, Banda, vamos a leer. comentando que si regalo el pase pues la verdad pues no tengo y para regalarlo sino con mucho gusto lo regalaría sí si no pues ya sabes Gracias por tu fogata Office o, o Coffice, no sé, Office Muchas gracias por estarnos viendo, aquí estamos en una estamos en una salita que me invitaron Ah, ok, office. Ok, yo como pusiste una C y una R, <ríe> no sé cómo, cómo se decía. Pues muy buenas noches, pásatela muy bien aquí con nosotros. Estamos dando duelitos de escuadra y también clasificatorias. Según lo que va pidiendo el chat. Ah, cofis. Ah, ok, cofis. Ok, ya. <ríe> La tremenda cofis. ¿Y eres niño o niña Cofis? Aquí nomás aparece tu nombre. Ándale, provechito, Cofis. Ah, ok. Provechito. Pro, pro, provechito, provechito. Ah, ok. No, no, no, no, no, a ver si eres niño o o niña no, no, no, sabía que ¿Qué onda? Vamos a darle onda. Provechito, provechito, cofis. ¿Qué a Los guamazos, vamos a los guamazos. Ah, me están disparando. Mete está aquí. Ya está, suerte, suerte, suerte, que tenga linda noche. Suerte, Kofis, suerte, provechito. Muchas gracias, Kofis Igualmente, Cofis, gracias, gracias por, por tus buenos comentarios. ¿Hay, hay gente atrás? Vamos a subir, vamos a darle, vamos a darle, onda. Saluditos, saluditos, Coffee, saluditos. Gracias por tu fogata. Igualmente, Coffee, cuídate mucho. Me estoy esperando ¡Goku! cuídame. ¡Buenísima banda! ¡Buenísima! Solo es por diversión no, que no pasa nada Si perdemos o ganamos solo es para que pase chido el stream no sale una ah, me tumbaron no pasa nada y no se sube a Que banda hay que poner a cargar el celular, si no se me descarga. ¿Qué banda? Vamos a darle cómo se van. Ok, ahí está Adrián. Uy, se lo tomó un rojo. <coughs> hmm. Ok, queda uno contra uno. Contra Sunflower se me hace. Ah, oh, Adriano. Son Flower ganó, sí. Y... ¿Qué onda? Vamos a descargar este celular y vamos a ponernos a jugar. ¿Sale onda? Ok, ahí, ahí me... Se ¿Me cura el casco? Banda? ¿Qué dale, manda? Ah, me tumbaron, manda, me tumbaron. la ganamos qué onda sale qué se puede ganar, que un grave error irme de frente. que tem por aqui? ¿Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Sale onda? Ahí se lo dejo. vamos a Vamos por estos dos camaradas que quedan aquí. ¿Qué banda? Pues esta, pues no. Si sí, ganamos o perdemos, no pasa nada. Es por diversión. buenísima, todo esto. buenísima buenísima es lo que yo te mendigo. ¿No sale onda? No, ese, ese, saca el otro, el 24K Sácalo, sácalo El tóxico, el tóxico Sácalo y invita al otro, sácalo y invita al otro Y falta acá pa Por eso no el monte Sí, una y una. Pero duele, duele, duele. Ah, salió Bache. De ¿no? Por what? <risa> Qué onda, sale onda? nos va. Vilas. Aguas agua. ¡Chicos, me a a hacer a a a ¡Ah, es que me a nos va. En la tirolesa, banda de la tirolesa. Ahí estás viendo el directo. La tirolesa. La tirolesa, banda, en la tirolesa. ¿La tirolesa? ¿Están viendo el, el stream? Vamos a darle onda, así no nos paldean por aquí. ¿Y onda? sale, anda? mandando un mensaje. Okay, tengo muchas AR. onda salada vamos a darle onda ¿Qué bueno es por tirolesa vamos a darle. I really hope I make it to you. I ¿Y onda vamos a darle onda? ¿Está mirando la gente? Ok, Adrián, no te preocupes. Ok, Adrián, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a darle banda. Vamos a darle bandita a ver cómo nos va. ¿Cuándo vamos a tu casa bot ah mi casa estaban dos campeando mira los camperitos nada, no pasa nada, Che, no pasa nada, vamos a darle. ¿Qué van a usar? ¿Ya se aprende el PvP? Buenísimo. Oh, buenísimo. Buenísimo, banda. Buenísimo, buenísimo. No pasa nada. No pasa nada, Dios Jesús.